El sector satelital, obviamente, juega. satélites o satélites estacionarios están en la lista de los 100 objetos más complejos que puede exportar una economía. Y hoy la economía de la complejidad dice, decide qué exporta a tu país y te digo tu grado de desarrollo. Decide la complejidad tecnológica de las exportaciones y yo te digo el nivel de desarrollo de tu país. una cosa es exportar soja y otra cosa es exportar esto que tiene marrón, que ir al carbono, pintar líquido, microchips, a esto uno puede hacer corresponder casi que hay un isomorfismo entre la complejidad tecnológica de un celular con la complejidad organizacional, institucional que logra. Con Samsung, con universidades, con centros de pymes, hay un mixo. por fin, yo esto es fiel de cada ¿No? ¿Dónde se hace esto? En el instituto, tal vez. acompañada por el Estado de a través de las políticas de Estado de Corea, vinculadas a la producción de conocimiento y a las políticas industriales. ¿No? Me parece que esta mirada es importante que la podamos incorporar, entender que la complejidad tecnológica se corresponde a capacidades organizacionales, institucionales, de políticas de Estado, empresariales, Sí. Hola Cacho Che, sí. ustedes pueden hacerse una cláusula que parecía ridícula y vayan a ver a Pamac y a Carrión. qué decían en la Corte de Diputados, qué decían en el año 2006 cuando se quedó al y la cláusula. Muchas gracias. I don't know. como una empresa norteamericana y darle la mayoría accionaria a una empresa norteamericana cuando se atenten lo que significaba que Argentina para Estados Unidos en un momento de reacción de los Estados Unidos de frente a China ¿qué hace ¿Sí? mostrar que domina el patio trasero es ¿sí? un periodismo no vivía el trasero es ¿sí? un exacertamiento Es un exacerbamiento, como se situación de esta posición que política <clears> oh <throat> no. Ah, no, pero la ronda de rondas después, ¿no? No, ¿De la no, pero es el papel, no. La... ¿Se porés, ¿Vos inscribirías, digamos, que este proceso de estreno al desarrollo de satélites en, digamos, con una continuidad en la historia desde principios del siglo XX, digamos, en adelante, como ¿no? pasó no sé, con el rastrojero, por ejemplo, u otros, este, otras cuestiones? Sí, pero... que... sí, en un contexto novedoso. El contexto hoy es muy diferente al ah, rastrojero. Eh. la disputa de dos proyectos de país que se incluyen que se dio en dictaduras, es decir los que vinieron a problema que tiene yo les aseguro que el péndulo de diamante cuando el estomacón para que no te quede por la en el estomacón aparece de un lado ¿eh? cuando vos entras por el lado del Yeah. A ese policé la que reacciona vello creando la agencia. Tiene una lógica la creación de la agencia. Realmente no era la mejor manera de crear un perro para que se un perro grande para que se pueda perro chico. No digo, no funciona la lógica. Sí. Acá que hablas del triángulo, digamos, el triángulo de sábado es el que se, se estaría desarticulando ahí, ¿no? Yeah.